Hola amigos de K en Acción, les saluda Sara y hoy les traemos un nuevo video sobre ¿Qué opinas sobre Corea del Sur? Hemos hecho una encuesta a nuestros seguidores en las redes sociales y algunos se han animado a compartirnos su opinión desde diferentes puntos de vista así que por favor esperamos puedan comprender estas opiniones si les parece bien o no y poder de alguna manera generar este diálogo sobre qué piensan las personas aquí en Panamá sobre Corea del Sur. Aquí les compartimos la primera de las opiniones que recibimos en nuestras redes sociales que dice muy conservadora con un toque de modernidad. Es verdad, hay mucha tradición y a la vez también el tema de la modernidad eh, como país eh, que está súper desarrollado. Otro de los comentarios que nos dieron fue cultura ultra competitiva y no es fácil tener una buena calidad de vida es verdad eh, se escucha mucho también eh, en general de que eh, viven una vida muy apresurada con muchas exigencias y que creo que eso también lo podemos escuchar de muchos coreanos youtubers que hablan sobre el tema eh, no sé ustedes qué piensan este es otro comentario un país donde existe una armonía entre historia cultura y modernidad hay mucho que podemos aprender de él. Es verdad, me parece un buen punto. No sé ustedes qué opinan sobre este comentario, así que me dejan abajo en los comentarios que ustedes opinen y cuál es el comentario que más les ha gustado. Dice este otro comentario, Corea del Sur es un paraíso cultural y es un lugar en donde puede encontrar muchas actividades diferentes para hacer y disfrutar incluso desde la distancia como el K-Pop y los K-Dramas es verdad, el K-Pop y los K-Dramas es algo que en Panamá la juventud sigue mucho y en especial los canales de televisión últimamente se han abocado a ver eh, poner K-Dramas y en especial en los programas en, en internet en streaming que también se está dando mucho el consumo de los K-Dramas aquí en Panamá este es otro comentario un país del cual se puede aprender mucho, es una nación que no ha olvidado su pasado, del cual aprende y desaprende constantemente, es un pueblo que vive orgulloso de sus raíces, pero esto no le impide atender, reaccionar, transformarse y vivir los cambios que actualmente se están dando en todos los niveles, sobre todo con la conectividad que existe. Ya no estamos tan lejos de ellos ni ellos de nosotros. Es verdad, porque las distancias se han acortado con las nuevas tecnologías y podemos acercarnos un poquito más a pesar de que no estemos tan cerca. Otro de los comentarios que también me menciona la gente y es que eh, la comida coreana es algo que en Panamá se ha dado mucho últimamente el consumo de la comida coreana y la gente está empezando a experimentar esto, en especial el kimchi. El kimchi creo que es un plato... De los favoritos en Panamá y tengo amistades también que cuando les di a probar el quinche quedaron fascinados. También puede decirse que es la cuna de los eSports a nivel mundial y muchos gamers también conocen de Corea sobre eh, esta parte de los eSports y que se han destacado muchísimo a nivel internacional y ha llegado tanta esa información aquí en Panamá. También me dicen que es un país que lo consideran disciplinado y con una buena economía, que es verdad. Eh, Corea ha sufrido mucho con su historia, ha tenido muchos sufrimientos económicos, pero hoy en día se han podido destacar a nivel internacional. Bueno, espero que les haya gustado estos comentarios. Son poquitos, pero bueno, hemos tratado de hacer extensiva la información y algunos se han animado a compartir sus respuestas sobre qué piensan de Corea del Sur. Espero que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse, darle like y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.